Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 de febrero al domingo 28 de febrero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, si notaste en el video de la semana anterior no puse música, justo porque estamos hablando del tema de la música, cuán importante es, entonces, bueno, la verdad se me pasó, pero lo dejé luego así porque dije: bueno, sirve el propósito de que uno concientice la diferencia del video con música o sin música. Entonces, bueno, este, empezamos con la lectura de esta semana. Empezamos con las cartas de Turing Virtue de la Virgen María. Me guío por mi intuición cuando hago estas lecturas pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para esta semana antes de esto armonizo las cartas y como ven hay veces donde es rapidísimo y hay otras donde tardo un poquito más pero es cuando siento que es la carta adecuada De mis cartas escojo tres cartas una para comienzos de la semana, una para mediados y otra para el fin de semana. Y bueno, como sabes, esta semana, perdón, está finalizando el mes. Entonces yo siempre doy gracias por las experiencias vividas. Y bueno, el primero de marzo doy la bienvenida al mes entrante. También lo puedes hacer el día 28 de febrero, no hay problema. Entonces bueno, vamos a ver cuál es son los mensajes para esta semana agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos los hago con mucho amor y bueno de mi vida particular les puedo comentar un poquito que ya terminé de pintar el cuadro que estaba haciendo ya no nos falta firmarlo, <risa> y tal vez corregir uno que otro detallito, pero ya es cuestión de unas horas nada más, y el cuadro que pinté pues es el Salvador Mundi, que es el cuadro, de se dice que es de Leonardo da Vinci, y se vendían 450 millones de dólares. Entonces, bueno, como no creo en esta vida tener esa cantidad de dinero y más <ríe> para recomprar ese cuadro, entonces dije, me voy a hacer mi propia versión, no va a estar en la venta, pero es para tener este, un cuadro tan bello y, bueno, obviamente lo personalicé, ¿no? Muy bien, empezamos con la lectura. <ríe> la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. carrying, procurar.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 estar al pendiente de, ¿no? Entonces, bueno, este... creo que no tengo que aunar mucho dentro de la pandemia. <coughs> pues obviamente es mantener todavía la sana distancia, el cubrebocas, la higiene sobre todo, ¿no? A mucha gente se le olvida lo de la higiene, el estar lavando las manos, este... y por un buen tiempo. Este... explico así rapidísimo nuevamente qué es lo que pasa? Cuando te lavas las manos, el jabón eh, lo que hace es que rompe la capa de proteínas del virus al contacto. Entonces, si te lavas los, las manos por, no sé, 30 segundos y muy bien, entonces, pues, si tuvieras virus, los matas inmediatamente. ¿no? Y eh, yo lo que también llevo a hacer es desinfecto o, bueno, echo jabón en la planta de los pies, lavo la ropa. Y este que estaba usando, me baño. Y si traigo cosas de fuera, también pues las desinfecto con alcohol o con jabón, dependiendo de qué es lo que sea. Entonces, bueno, eso es de que me estoy procurando, ¿no? Me estoy cuidando, tanto a mí como a los seres amados que me rodean. Y este pues igual, ¿no? Si tienes un evento de un cumpleaños o algo y lo vas a festejar en un círculo pequeño, familiar, con los papás, o los hermanos, o quien fuera. Pues es lo mismo, ¿no? No abrazos, no este, el contacto físico, la sana distancia, el cubrebocas si es que estamos más cerca, etc. Entonces sé que es un poco difícil, pero bueno, ya vamos un poquito más de salida y cada vez falta menos. Esto es procurarnos, ¿no? Y eh, no solo en el sentido de la pandemia, sino, bueno, lo estoy diciendo en todos los videos, que es importante que seamos amables unos con los otros, ¿ok? Muy bien, entonces continuemos. Para el día lunes y martes la carta dice, misión de vida. Es el Arcángel Metatron y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir, disfruta. Entonces bueno, yo lo puedo decir en, en mi sentido, yo la verdad... He hecho muchas cosas en mi vida este, y en la pintura realmente he encontrado una pasión muy fuerte pero también veo que es un camino bastante difícil, que es muy competitivo, que hay mucha crítica este, y que bueno es muy difícil eh, romper la barrera y tener un éxito económico y eh, aún así eso eh, es no merma mi pasión por estar haciendo lo que estoy haciendo eh, si no lograra un éxito eh, económico, profesional dentro de cierto lapso que me lo puse entonces bueno, tendré que dejar de lleno la pintura tendré que buscarme una profesión donde tenga un, eh, una entrada fija no y si pues no se da ese, dentro de ese lapso, pues así tendrá que ser. Pero seguiré pintando como hobby, ¿no? Pero ya no de una manera tal vez profesional. Pero bueno, este, yo como entiendo, el universo funciona de tal manera que si estás haciendo lo adecuado, este, te apoya. Y te apoya en todos los sentidos también económicamente, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo estoy dando con mi ejemplo, pero esto puede ser aplicable para cualquiera, ¿no? Sea que te guste la cocina, bueno, pues tal vez, no sé, abrir una cocina económica, un restaurante gourmet, un eh, negocio de comida de entrega a domicilio, yo qué sé, ¿no? Cada quien sabe qué es lo que le apasiona hacer y la, la pasión pues debe de ser tal de que pues se te vaya el tiempo y ni te hayas dado cuenta de que ching, ya pasaron cuatro, cuatro horas. este Yo también he tenido trabajos donde no he estado a gusto. Y bueno, me he cachado viendo el reloj constantemente, ¿no? Así como que, bueno, ¿cuándo es la hora de la comida y cuándo es la hora de la salida? Y bueno, pues esa es una seña de que no estás nada a gusto en el trabajo, ¿no? Que puede ser que no sea por el trabajo mismo, puede ser que sea por el clima de trabajo o cualquier otra situación. Bueno, tuve que interrumpir nuevamente porque entró una llamada. Les comento, va a haber elecciones el, en este año, en junio creo, este, ...que son estatales y municipales... ...y bueno... ...odio... ...hacen llamadas de encuestas... ...para saber por cuál partido vas a votar... ...¿no?... ...pero cuando hay llamadas de extorsión... ...o de, llamadas de cobro... ...de bancos que ni conoces... ...y no tienes nada que ver... ...ahí no mueven un dedo... ...pero bueno... ...ok... ...como comentario... ...entonces vamos a ver... ...para el día miércoles y jueves... ...la carta dice... ...FE...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 Y bueno, voy a hacer nuevamente la alegoría de que este, pues cómo es la fe o cómo funciona la fe. Y la fe, pues como dice es inquebrantable. Y yo hago la alegoría de que es como si llegas a plantar una planta de girasol, pues tienes la semilla, la pones en la tierra, das el cuidado necesario, agua y demás. Y sabes que después de cierto lapso va a brotar la plantita y después pues va a crecer y si le das el cuidado suficiente crecerá. Y de hecho dará girasoles. ¿no? La falta de fe es si después de, no sé, este, unos 10 días, dices, bueno, pues no está germinando esta semilla que, es, que pasó, tal vez está podrida, no está funcionando, ya hay una duda de por medio. ¿no? Entonces te, tal vez hasta te pones a escarbar y a checar, ay, ay no, y mira si está germinando la semilla, la vuelves a tapar. ¿no? Es la falta de fe. Ahora, hay también personas, que este, tienen una fe, pero donde la expectativa va cambiando, los deseos o los decretos van cambiando. Entonces, bueno, obviamente, si plantaste una semilla de girasol, va a salir una planta de girasol. Tampoco puedes esperar que de la planta de girasol pues vaya a salir una sandía. ¿no? Entonces, bueno, este, nos está recordando Miguel de mantener la fe en alto, y esto es porque sí muchas veces nos agota ¿no? alguna situación y así como que bueno, dices ya, aquí en México decimos pido esquina, no ya, ya me harté, ya me agoté, ya he hecho todo lo que sé y aún así no veo que esto avance. no Vuelvo en mi ejemplo con la pintura, este pues con el rechazo que ha habido hasta cierto grado eh, el no llegar a, fin, a la final en una competencia, sino vamos a la semifinal, donde bueno yo sí me esperaba llegar a la final porque esto me hubiera brindado una plataforma de exposición extraordinaria no y de ahí dije, bueno, pues de ahí ya van a empezar las ventas, pero no se dio así entonces bueno, pues obviamente te cae un poquito el ánimo pero yo tengo la fe de que Tardo o temprano se van a abrir las puertas Y muchas veces sucede de una manera muy inesperada Por una fuente que, pues, como digo, no habías considerado Y puede ser, qué sé yo, que te contacte a alguien y diga wow sabes que di con tu pintura o tu página y me encanta Y este, no sé, quiero ser tu representante art artístico, por decir algo ¿no? Muy bien entonces, bueno, eso es para el miércoles y el jueves, el viernes, sábado y domingo. La carta dice, perdono. Yo soy el Arcángel Satquiel y dice, Arcángel Satkiel, ayúdame a perdonarme o a perdonar a otra persona y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Entonces, bueno, cuando sale esta carta, la verdad, siempre me sorprende un poquito, porque es así como que, ay, ¿ahora que hay que perdonar, no? ¿O qué tengo que perdonarme? ¿O qué va a pasar? Y si va en continuación todavía con, bueno, misión de vida, mantener tu fe en alto y perdonar, pues aquí ahorita digo, con el ejemplo que vi, pues es perdonar el sentido del jurado, tal vez que pues no eligió mi pintura, ¿no?, que tuvieron un criterio diferente al que yo esperaba, y pues soltarlo, no decir, bueno, pues ya, no pasa nada, este, ya habrá otra oportunidad. Y aquí es donde a veces nos gana un poco el ego, no porque la verdad, pues sí me pegó, porque según yo, mi pintura tenía la calidad suficiente para llegar a la final, y no que las demás no la tuvieran, pero que la mía tenía la calidad suficiente. Entonces, bueno, cuando lo trabajé, dije, tal vez el criterio es, es la temática, tal vez la temática, o sea, la calidad de la pintura es buena, pero la temática no va tanto de acuerdo con, eh, o les gustó más, tal vez, de la otra pintura, que va más de acuerdo con su manera de pensar o lo que se quiere expresar, porque, bueno, lo que haces a través de la pintura es contar una historia, ¿no? O algo una emoción, se está reflejando algo, algo está creando, ¿no? Entonces, bueno, yo, espera, estoy dando este ejemplo personal porque así es como llego a trabajar el perdón y decir, bueno, todos tenemos esa oportunidad y esa oportunidad se le dio a otra persona y ya llegará mi momento para que yo también esté en esa final tan deseada, ¿no? Este, y tal vez no sea en esta sino tal vez sea en otra competencia etcétera pero como decía a veces nos gana el ego y dices chin ¿por qué no? y decaemos no y nos cuestionamos y es un proceso normal esto también bueno se puede referir al perdonarse a uno mismo el que tal vez fuimos muy severos con nosotros mismos o con otra persona o que pensamos que otra persona nos quiso hacer daño este, entonces bueno Igual fue un malentendido, tal vez sí hubo una intención, etc. Digo, hay maneras, diferentes maneras de trabajar el perdón, ¿no? Pero bueno, parece que sí va a ser intensa la, la, la semana. Bueno, como carta adicional, es este, de Doreen Virtue. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, a quienes cumplen años. La carta dice, señales. Entonces, bueno, esto nuevamente me recuerda aquí que dice la carta de que mantengo mi corazón abierto, ¿no?, para este, procurarme a los demás y al mundo. Entonces, igual mantener el corazón abierto este, para recibir las señales angelicales, este, que recuerda pueden ser de diversa manera, y pues prestar un poquito más de atención, ¿no? Eh, a mí a veces me asombra que la gente... Es muy distraída y no presta atención, ¿no? O le estás diciendo algo y te contestan como en automático. Y de repente dices, bueno, pues si no estaba yo diciendo esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, este. Pues prestamos atención a las señales. Este. Y a veces no es de forma directa, ¿no? A veces es indirecta. A mí me ha pasado que. No sé, dos o tres personas te hacen dentro de un lapso, digamos una semana, el mismo comentario, ¿no? refiriéndose a algo. Y salió de la nada y dices, bueno, no es casualidad que tres personas me estén repitiendo lo mismo. Yo ahí muchas veces lo veo como un mensaje angelical, ¿no? que el universo a través de esas personas me está dejando saber algo. Pero hay otras veces que es a través de la vivencia de alguien más, y que tú ves cómo manejó la situación y uh, tal vez tuviste que interactuar un poquito, pero no es para ti directo, pero hay una señal ahí también, hay un aprendizaje este indirecto. ¿no? Entonces, bueno, te prestar un poquito más de atención este a las señales del universo. Bueno, pues uh, voy a dejar abierto los comentarios nuevamente porque, bueno, eh, Siempre estuve un poquito en el dilema, ¿cuándo los abro? No? Ahorita, pues todavía no es fines de mes, pero el video es para el fin de mes. Entonces así lo voy a hacer, para el video que corresponde para el finales de mes, es cuando voy a abrir los comentarios. Y, este, y no justamente en la fecha, pues, porque entonces ya sería para el video de comienzos de marzo, aunque la fecha corresponde para fines de mes. Entonces, cada video que corresponda a finales de mes, voy a estar abriendo los comentarios, son siempre bienvenidos, y este, bueno, pues les deseo a todos una muy bella semana, procúranse quiéranse, apapáchense este, no sean tan estrictos, perdónense perdonen a los demás eh, aquí también puede ser que haya personas que reaccionen de una manera pues que no sea entendible para ti, ¿no? Este, y bueno, perdones este, que no tienen esa capacidad de reaccionar eh, como tú consideras tal vez normal ¿no? este, eh, entonces bueno también perdón, trabajar eso, la verdad no sé qué es lo que vaya a llegar pero bueno, ya, ya lo trabajaremos ¿no? bueno, te deseo una muy bella semana te mando bendiciones donde quiera que te encuentres